Hola, soy Lara Álvarez, tarotista, vidente y medio. Ofrezco trabajos a distancia y de forma presencial. Pongo en tus manos mis conocimientos. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Ponte en contacto conmigo al 671 44 70 18 671-4470-18. Puedes comunicarte a través de llamada telefónica o a través de WhatsApp.